Cómo maquillarse Si no acostumbras a maquillarte mucho Y tienes un evento pronto Y no te quieres salir de tu zona de confort de verte super natural Pero quieres ir bien maquillada Este video es para ti Hey, bienvenidos a ClassyMess Yo soy Messi Yo soy Classy Este video fue solicitado por mi madre Ella me pidió que hiciera un look que usara suficiente maquillaje bien maquillada para un evento para salir pero que no fuera con colores chillones ni tan fuertes que sea apto para personas mayorcitas y que sea con colores naturales en este vídeo voy a tratar de usar la menos cantidad de pasos posibles este no va a ser el típico full glam con Muchísimos productos, este video va a ser apto para principiantes, para personas que no tengan tal vez de todo, toda clase de maquillaje en su casa. Y espero que este resultado sea lo que ella quería y si es así mami, quédate para que veas cómo lo hice. Si tienes un evento o una salida especial, yo te recomiendo que para tu rutina de maquillaje ese día, saques un poquito más de tiempo y comiences... Por deshacerte de los pelitos que tenemos por aquí las mujeres bien finitos. Yo uso este aparato, te dejo el link del de video que hice probándolo para que sepas lo que es. Y te dejo el link también al producto debajo de este video. Suponiendo que ya te pusiste crema hidratante en la cara, vamos a continuar. Si tienes ojeras extremas como yo, un corrector con un tono naranjita si eres bien de piel más oscura que yo un tono más naranja fíjense este no es un concealer este no lo vamos a usar para iluminar este va a contrarrestar el marrón de las ojeras y si tú no tienes ojeras así extremas no te preocupes y sáltate este paso si tú tienes ojeras extremas lamentablemente es muy difícil quedar bien bonita si no haces esto. Este es súper barato, cuesta como 4 euros. Lo venden donde quiera, puedes comprar de cualquier marca. Mira, este de Catriz que lo venden en la farmacia, donde quiera. Tiene este naranjita. Y si no tienes de verdad nada, te puedes poner hasta pintalabios rojo y ligarlo con un poquito de base. Lo importante es que haya algo naranja o rojizo que Bloqué el marrón y ahora nos vamos a poner base y la base no va a tener que cubrir toda esa ojera que había hace un momento no voy a estar hablando de productos específicos no les voy a recomendar ningún producto específico esto lo vas a hacer con lo que tengan en la casa pero yo voy a usar una base de mediana a alta cobertura te recomiendo que te compres una esponjita de difuminar o una brocha para base si no tienes nada de esto usa tus dedos no importa y te voy a enseñar que sí se puede hoy me voy a aplicar la base con los dedos y aquí va a tener que tener paciencia para que quede bonita con los dedos y difuminar mucho rato eso sí con una brochita de base o con una esponjita de difuminar se tarda menos tiempo pero eso sí con las manos yo creo que la base queda de más cobertura que la esponjita porque la esponjita se lleva parte de la base y tus dedos no pero tienes que tener cuidado de verdad de dedicar bastante tiempo a esto y luego que te las exparsas continúa dándote muchos golpecitos para difuminar ¿Okay? así fíjate cómo va no he hecho ningún corte con el video no he hecho ninguna edición y ya estás viendo cómo se está viendo esto y voy a continuar dándome golpecitos hasta que sienta que la base ya ha secado bastante. Porque así es que queda bien difuminada. Y ve por todas las esquinitas, todos los lugares de tu cara, donde pueda esconderse piel sin cubrir, donde hay alguna ruguita. Por ejemplo aquí en mis ojeras las toco bien, aquí en los lados de las narices, de la boca. Y asegúrate de continuar hacia el cuello un poquito. Y ya mi base está prácticamente seca y estoy difuminada con los dedos. ¿Ves que se puede? Lo siguiente que vamos a hacer es que voy a usar un concealer. En muchos países se le dice también corrector, pero yo le llamo corrector solamente al que va debajo de la base. Que realmente es el que va a corregir un problema de color, de manchas que tengas en la piel. Lo que se pone encima de la base no es corrector, se llama concealer. Este es simplemente un par de tonos más claro que mi base y la voy a aplicar en forma triangular debajo de los ojos para iluminar. Porque si solamente lo pones por aquí, debajo de los ojos, lo que vas a hacer es resaltar tus ojeras y las fotos también se van a ver muy feas porque se te ve esta parte de aquí blanca, mientras que en forma triangular así se ve esta zona de la cara iluminada. Es mucho mejor con esponjita, de verdad te recomiendo comprarte una esponjita, no cuesta nada. Pero como me puse la base con los dedos, me voy a poner también el concealer con los dedos. Pero es mucho más difícil con los dedos que con esponjita. Ahora que me puse el concealer, lo que yo hago es fijarlo con polvo. Yo recomiendo ponerte un polvo que sea muy blanco para ti, pero que te lo pongas solamente aquí. Y en el resto de la cara, si te quieres fijar la base con polvo también, pues un polvo que te quede bien, que te sirva, que sea del color de la base. Le voy a tomar una brochita y me la voy a poner, me voy a poner ese poquito de polvo donde puse el concealer. Es un polvo súper clarito para mí, pero es tan poquita cantidad la que me estoy poniendo que no se va a ver mal, no se va a ver demasiado claro. Una vez fijado el concealer con un polvo bien clarito, voy a tomar un polvo que me sirve, un polvo normal de mi color. Y aquí con lo que quieras, con la esponjita que traen los polvos, con una brocha para polvo. Yo lo voy a hacer con una brochita para polvo. Primero aplico y luego barro el exceso. Así queda más natural y también me voy a la zona donde puse el otro polvo, aquí, para barrar el exceso por todas partes. Lo siguiente que yo hago es hacerme las cejas Y aquí, como te gusten a ti, con el método que te guste a ti. Hoy yo voy a tomar un lápiz para cejas y voy a ir rellenándolas. Yo no las quiero súper definidas hoy. Pero la verdad es que se ven bonitas, súper definidas. Para eso yo me las haría con un pincel y un polvo para cejas. Con muchísimo cuidadito, definiendo los bordes bien. Pero hoy los, las quiero un poco más natural. Últimamente me están gustando más así. Mira qué fácil, las rellenas, cepillas para llevarte el exceso. Y por aquí tocas para difuminar y que no se vea una línea aquí. Y ya está, esa es mi ceja lista. El siguiente paso también es opcional, pero de verdad que te recomiendo hacerlo. Es broncear o contornear cualquiera de las dos cosas. Tomas una brocha flojita, medianita, puede ser también grande. Tomas un poquito de producto, sea un polvo que te quede muy oscuro, un bronceador, un polvo de contorno, cualquier cosa marroncita oscura un poquito más oscura que tu piel y vienes desde la oreja y pintas así hacia adelante sin pasarte de aquí no queremos llegar hasta la boca con la línea o algo así y vas sombreando un poquito esto te va a hacer ver un poquito más estilizada más más delgadita voy poniendo de poquito a poquito ya con la brocha sin producto difuminas un poquito mejor que no se vea muy marcado y no se tiene que notar más de ahí, un poquitín solamente y ya. Entonces tomas el colorete, el rubor, el blush de tu gusto y lo colocas de aquí hacia atrás. Es lo contrario que hicimos con el bronceador. El bronceador va a estar más o menos aquí abajo y el rubor más o menos aquí arriba. Se ligan los dos juntos. Lo primero que vas a hacer es tomar una sombra que sea prácticamente del color de tu piel. Una sombra color piel. Es un poquito más clara que el color de mi piel, pero no se va a ver muy diferente. Y me voy a fijar prácticamente todo lo que tenía en el párpado, la alconcilla, la, la base. Y sobre este me voy a maquillar y todo se va a difuminar más suave. Luego vamos a tomar un color... Que también sea natural, un color que no se vea artificial en tu párpado. Según tu color de piel, eliges algo que se note. Un poquito más que la sombra que ya pusimos, pero que no sea fuerte ni muy oscura para ti. Yo voy a elegir para mi tono de piel, este, este es un rosado marroncito y no es muy oscuro para mí. No lo voy a poner por todas partes, sino que lo voy a poner más o menos en el centro, aquí donde está la cuenca de mi ojo, donde se hace ese pliegue ahí adentro. ¿Ves? Como está aportando un poquito de oscuridad y un tonito así un poco marrón rosado a mi párpado. Y fíjate cómo lo aplico. Un movimiento así de parabrisas. Y ves la diferencia entre estos dos ojos. Ese mismo color, tomas otro poquito, lo aplicas en la esquinita externa del párpado también. Y no te lo lleves más de la mitad del párpado hacia acá, solamente en, este, en esta esquina externa. Si todavía te parece demasiado suave, tomas la misma sombra... Y te pones otra capita más y eso intensifica más sin tener que usar otra sombra más oscura. No importa lo que tú te pongas en el párpado, si tú difuminas bien todo se ve bien. Lo siguiente que yo hago, yo quiero oscurecer la cuenca un poquito más y ya. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar una brochita que sea más pequeña. Este marrón más oscuro. Si eres bien morena puedes tomar un negro también, no pasa nada. Ir con mano bien ligera, con cuidado. Siempre puedes agregar más capas. Lo difícil es borrar una capa si te la pusiste muy intensa. Así que mejor ve de poquito en poquito. Ven, aquí en la cuenca. Y no me salgo de ahí hacia arriba porque hacia arriba quiero que se note el tono que usamos hace un ratito. El rosado marrón. Y lo mismo hago. Aquí, en la esquina externa, intensifico más el color que me había puesto, y dejo libre esta zona de aquí de nuevo, esta zona de aquí, no la estoy pintando todavía. Y de nuevo, tómate tu tiempo y difumina bien, y puedes volver con la brochita grande, limpia, o con un poquito de la primera sombra color piel, y difuminar un poquito más si ves que está un poquito marcado. Y aquí los bordecitos. Voy a tomar este color champañita de aquí. Voy a tomar una brocha plana. Yo tomo un poquito de esta sombra. Y aquí con cuidado. Porque me la voy a colocar solamente en esta zona de aquí que no estábamos maquillando antes. Fíjate. La esquinita. Es para iluminar esta esquinita, ¿no? la esquinita y me la llevo como hasta la mitad del párpado. Yo voy a tomar una brocha que sea pequeña, controlable, porque aquí no quiero que se me embarre la sombra muy hacia abajo. Y voy a tomar el marrón más oscuro, el último que usamos aquí. Y lo voy a aplicar desde la esquina externa como hasta la mitad del ojo, así. Y en esta zona del ojo puedo usar la misma con brillito que usé aquí arriba. Al igual que en esta esquinita de aquí, para iluminar aún más. Sea con brillo o sin brillo, pero una sombra que aporte iluminación que te quede más clarita. Y ahora, dependiendo de tu gusto, puedes usar lápiz negro, lápiz marrón, lápiz color piel, como tú quieras. Por encima de las pestañas inferiores, directamente en la línea del agua. Y ahora te pones la máscara de tu gusto. Y para los labios con este look te recomiendo un pintalabio nude. Un pintalabio color un poquito color piel, un poquito en los tonos naturales. Es bonito, pero me parece demasiado claro para mí. Entonces tomo otro color, tomo por ejemplo este rojo, y me pongo unos toquecitos solamente. Los mezclo. Ese es el resultado. Se tardó más porque iba explicando. Paso a paso, pero es bastante fácil, bastante sencillo. Y mami, espero que te haya servido de algo. Aunque yo creo que tú te, siempre te has maquillado súper bien. Déjame en los comentarios si hay algún look que quieras que haga en Classines Channel. Y espero que este te haya gustado y te haya servido de algo. Si es así, regálame un like y suscríbete a Classines y te veo pronto. Chao.